Joseph Frank Buster Keaton nació en Kansas el 4 de octubre de 1895 y falleció en California el 1 de febrero de 1966 por un cáncer de pulmón. Fue un actor, guionista y director estadounidense de cine mudo cómico. Buster empezó a trabajar en el mundo de la farándula, ejecutando acrobacias y caídas y, cuando su carrera del teatro empezaba a emerger, probó suerte en el mundo del cine. Durante la Primera Guerra Mundial tuvo que ausentarse de su trabajo para ir a luchar a Europa. El periodo extraordinario de Keaton fue de 1920 a 1929, cuando trabajó sin interrupción en una serie de películas que lo hacen, posiblemente, el mejor actor y director de la historia de las películas. Entre ellas destaca El navegante, como la película más importante de su carrera. Principalmente se caracterizó por su amor físico, ya que mantenía un rostro inexpresivo en todo momento, lo cual le ganó su apodo Cara de Piedra. En España fue conocido artísticamente como Pamplinas o Cara de Palo. Buster fue ganador de un Oscar honorífico en 1960, en 1996 ocupó el séptimo lugar entre los 50 mejores directores de cine y en 1999 ocupó el puesto 21 de los mejores actores de cine clásico estadounidense. Su película El maquinista de la general, en 1927, figura en el puesto 18 de la lista de las 100 mejores películas del American Film Institute y el puesto 34 de las mejores películas de todos los tiempos, el puesto más alto conseguido por una película de comedia. El crítico de cine Joff Andry le considera no solo el mejor cómico de cine del mundo, sino el mejor cómico de la historia del cine, además de ser uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, según él dijo.